Te saludo por pues, ¿no? ahí, señor. Oigan, acá con mi machos, a ver si puede hacer acá. ¿Por qué no usamos esa canción, señor? Cuéntenme. ¿Qué pasó, de raíz? Maño, un pa' micrófono, ¿cómo le hacemos? A ver, muévete por acá. Se llama. A mí me gusta mucho la canción del de de, de, de, de Orión. Comenzamos cuando yo andaba casi y me ponían en el orillito, de y me sacaban. Y yo, viene. nos hizo el honor de acompañarnos. No, no es lo que sacaban del poste de empresario que nos hemos porque Yo, pues, yo empresario, yo todavía no era. Era lo más conocido en mi propia casa, nada más. <ríe> Pero el que empezaré alcanza El cárter de Nuevo León, marcamos el cartel de Nuevo León, vámonos con esas Rola que me, me equivoqué, me perdonan. reina la Vamos a hablar de la a ver si nos hace, ¿eh? encargo un tantito lobo. Bonito, por ¿no? favor. Se llama. ¿Está a este ¿O no está que se Hay gente cantando. es El amigo. El amigo. El Un placer también, un placer, pero seguimos con esta canción picorita, les voy a firmar todo lo que quieran, te voy a firmar de las marcas y me lo permiten, de la Ahí va. Ahí va este corrido. Se llama la muerte de la